Eh, ¿Cómo está, viceministro? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Les saludamos Cecilia y Carolina. Muy buenos días, Cecilia. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los radio eh, Viceministro, ayer lo... viceministro, ayer... Carolina. Perdón, ayer escuchamos sus declaraciones muy concretas y muy concisas con relación a los créditos. Créditos que eh, no se aprueban y que están... Eh, de verdad perjudicándonos a nivel país. Eh, Coméntele un poco a la gente, a quienes no han visto ese video, un video muy preciso con sus palabras y sus acotaciones eh, y respuestas a quienes habían eh, en, su, en su momento eh, hecho las preguntas respectivas, pero que quizás no estaban en conocimiento de todo lo que usted ayer explicó ampliamente. Bueno, muchas gracias por la consulta. El día de ayer eh, la... Secretaría de Planificación, la Comisión de Planificación y Economía de la Asamblea Legislativa de la Cámara de Diputados, realizó una sesión eh, de, de la comisión para que se den las explicaciones referente al crédito del Fondo Monetario Internacional. Como ya es de conocimiento público, desde la primera quincena de marzo de este año, eh, el Ejecutivo empezó a hacer las gestiones contra los con los organismos... ...multilaterales, organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional... ...para poder obtener algunos créditos y poder combatir principalmente este tema de la pandemia del coronavirus. En ese sentido, hasta fines de abril, el Ejecutivo logró cerrar el crédito con el Fondo Monetario Internacional... ...fue aprobado en el directorio del fondo y desembolsaron al finalizar el mes de abril los recursos una vez esta aprobación. Ahora quiero ser muy claro en este sentido. Este crédito con el fondo no tiene las mismas eh, características que cualquier otro crédito con otro organismo internacional, porque al ser nosotros accionistas del Fondo Monetario Internacional, con estas acciones se realiza tranquilamente el repago y evidentemente no tienen las mismas condiciones. ¿Qué significa esto? de que no se necesita de un contrato de préstamo, no se necesita de un decreto supremo que apruebe este crédito para luego ir a ley. Entonces, nosotros hicimos todas esas gestiones, enviamos toda la documentación a la Cámara de Diputados, llegó a la comisión de planificación, y bajo, eh, obviamente, la presidenta Choque, la señora Otiría Choque, eh, empezaron a cuestionar de que no se les había enviado la información completa, entre sus cuestionamientos eran cinco puntos el primero, lo que les mencionaba, uh -huh. nos exigían que le enviemos un contrato de préstamo, el cual no es necesario con el Fondo Monetario Internacional porque hay normativa, el Decreto Supremo 29.849, si no me equivoco, que se los expliqué explícitamente y justamente les hablo en el video para que no tomen en cuenta obviamente ese requisito que no es un crédito de normas básicas normal Esto es con el Fondo Monetario y tiene otras condiciones. Luego me pidieron un contrato de préstamo, el cual tampoco es necesario ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces esos dos temas estarían zanjados. El tercer punto se refería a las condiciones de crédito, que ellos no las tenían, decían. Sin embargo, en el informe técnico, como todo proyecto de ley tiene que tener un informe técnico, un informe legal, se tiene todas las condiciones del crédito y entre ellas que es un crédito de cinco años plazo, tres puntos tres años con tres meses de eh, que no íbamos a pagar un solo peso en temas de interés y que a partir del cuarto año cuarto mes recién se iba a pagar una tasa de interés del 1% crédito que nunca se ha tenido en nuestro país en estos últimos 14 años, el movimiento al socialismo entre el 2006 y el 2019 ha aprobado más de 230 créditos alrededor de 17 mil millones de dólares en épocas de bonanza, cuando el país supuestamente no necesitaba recursos y ninguna de las condiciones ha alcanzado las que nos ha dado el fondo monetario internacional en esta oportunidad. entonces ¿Cuánto, en ese sentido, ¿De cuánto estamos hablando? Con todas esas explicaciones, eh, desvirtuamos todas las preguntas y todas las dudas que tenía... Los diputados, sin embargo, ellos seguían exigiendo el contrato de préstamo, el decreto supremo respectivo, que no correspondía, y decidieron los 12 diputados titulares que forman parte de esta comisión... Rechazarlo. En ese sentido fue que salimos a hacer obviamente las aclarativas también ante los medios de prensa porque definitivamente este tema es político. El gobierno, eh, la Cámara de, de Diputados y Senadores del Movimiento Socialismo quiere ahogar al gobierno central, ahogar al Ejecutivo para no disponer de recursos y obviamente que sigan habiendo muertos, que siga complicándose los temas de salud porque todos estos créditos que se han lo, logrado contratar han sido para combatir al coronavirus, eso es específicamente lo que se dice, y obviamente lo que se requiere son de leyes, ya no se requiere ante el Fondo Monetario ni un decreto supremo, ni un contrato de préstamo, que eran los cuestionantes que nos hacían. Eh, viceministro, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Este crédito concreto? ¿Cuánto en plata? Este crédito son 327 millones de dólares. O sea, 327 millones de dólares que ya están aquí en Bolivia, que están en las cuentas del Estado, pero que no lo pueden usar. Así es, ya están los recursos. Es el único crédito que han llegado los recursos. Hemos logrado contratar cinco créditos en total casi 1.700 millones de dólares, pero el único organismo internacional que nos ha hecho los depósitos ha sido el Fondo Monetario Internacional, porque ellos tienen otro procedimiento que fue explicado, pero que sin embargo parece que no leyeron las normativas, y como el tema es político, lo rechazó el movimiento socialismo. O sea que esta plata, estos 327 millones de, de dólares, podrían estar invertidos en salud, podrían servir para comprar barbijos, podrían servir para ayudar a la gente, o para dónde estaba destinada esta plata. Estaba destinado para todos los temas de coronavirus, entre ellos en la compra de insumos de bioseguridad, compras de equipos, los pagos a los hospitales de tercer nivel para la atención del coronavirus, que es una atención gratis. Se han contratado también ítems de salud para los nueve departamentos. Entonces, todos estos recursos que estamos tratando de consolidar a través del Ejecutivo es para todo lo que se refiere a la lucha contra la pandemia del coronavirus. Señor viceministro, para la opinión pública, eh, circulaba una lista, una lista en la cual se ve cuáles son los créditos o cuáles son los aportes que están haciendo los organismos internacionales y otros gobiernos para combatir el coronavirus en nuestro país. Entonces, de toda esta lista no hay más que un solo depósito que está en efectivo, pero que no se puede utilizar. Para que la gente lo tenga bien en claro, los que no entienden mucho de economía. O sea, solamente de todo esto que se comprometieron, hay uno que llegó, pero ese uno que llegó no se puede utilizar porque no se le da vía libre. Así es, así como usted lo dice claramente, Carolina. Hay una lista de varios organismos internacionales que no hemos concretado crédito, se han presentado cinco leyes aproximadamente a la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados. Uno ha sido el único que ha terminado su proceso, que ha sido un crédito con Italia de 30 millones de dólares, solamente ese lo han culminado, y los otros cuatro, eh, ahora el del Fondo Monetario ha sido rechazado, y los otros tres obviamente no ha, ha llegado a senadores, pero está en el último cajón de los funcionarios asesores de la Cámara de Senadores. Tengo entendido, Viceministro, que el Fondo Monetario Internacional colabora sin intereses y tampoco objeciones. Sí, el trabajo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, como les digo, tiene otra categorización porque nosotros somos parte del paquete accionario de lo que es el Fondo Monetario Internacional, entonces tenemos otras condiciones. No se aplica lo, la normativa normal de las normas básicas de la concreción de créditos con de país a país o de país a organismo internacional. Entonces nos abocamos exclusivamente en ese decreto supremo que inclusive fue aprobado en el año 2009, no fue aprobado en otro periodo de gobierno. Fue el mismo gobierno, el movimiento socialismo que aprobó ese decreto donde no se requieren de estos requisitos, sin embargo ellos se agarran de otras normativas para eh, truncar este crédito y no puede llegar, no podemos usar los recursos en nuestro país. Bueno, la verdad es que esto, sí, como nos está contando y como marcha la figura, digamos, ¿no? Como, como uno la puede entender... Es prácticamente un hecho, uh, me atrevo a decir, perdón la palabra, pero hasta criminal, porque es doloroso saber que la plata está ahí, pero no la puedes usar. O sea, es como que no, no la toques, no la toques, porque si la tocas vas a tener conflictos legales más adelante. Esto es un bloqueo realmente importante increíble a, a, a utilizar estos recursos porque también leo y como apuntaba Carolina leemos nosotros que dicen dónde está la plata los recursos los créditos claro, que llegaron están es que ahí pero no los dejan usar a un hecho de corrupción ¿sí? porque se dice ah, llegó tantos millones y tantos miles de miles y, y no no se ve nada en, en la cuestión salud pero ahora nos están aclarando y por eso digo es bueno informar bien a la ciudadanía se están aclarando que de todo esto comprometido más allá de buenas intenciones solamente ha llegado uno y ese uno no se lo puede utilizar. ¿Cuáles eh, ¿cuál son los pasos procedimentales de aquí eh, este, en los próximos días, señor viceministro? Vamos a tener opción. ¿Qué es lo que se puede hacer para viabilizar el uso de estos recursos que están allí? Estamos justamente trabajando en ese aspecto, Carolina, Cecilia, para poder volver a introducir este proyecto de ley a la Asamblea eh, volverles a explicar, ser más explícito, porque aparentemente los informes técnicos y legales ellos no los han llegado a entender, pero vamos a hacer un login para que se los explique con prioridad antes de que lleguen a la sesión y a ver si con esos aspectos ya quieren zanjar todos estos contratiempos que ellos quieren encontrar. Ahora a lo que ustedes se referían, los hechos de corrupción, aquí yo quiero ser muy claro en este aspecto nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lo que hacemos es hacer todas las gestiones respectivas para poder conseguir los recursos y lleguen al país. Lo, también, lo expliqué también explícitamente en la Asamblea y está en el video y les dije, si es que tienen algún cuestionamiento con el uso de los recursos, ustedes tienen la potestad como asambleísta, de poder llamar a cada uno de los ministros y que les expliquen cuáles son los gastos que se, está, se están realizando. El tema de los respiradores, por ejemplo, de lo que se habla mucho, sabe muy bien que el funcionario que se encontraba en esa entidad pertenecía a la anterior gestión, cuando estaba la diputada Montaño, que era ministra de Salud, que fue quien dejó ahí al, mar, ...al mando de esto, de que hubieron obviamente contratiempos... ...de que las nuevas autoridades no lo cambiaron, etcétera... ...seguramente tendrían que hacer los análisis respectivos... ...en cada uno de los ministerios se puede convocar a cada ministro... ...para que rinda cuenta de los recursos que se usan... ...entonces no podemos trancarlo por temas políticos... ...de que lleguen los recursos y que nos tranquemos en ese aspecto, si quieren tener más fiscalización, lo pueden hacer no tienen ningún problema los ministros están en la obligación de informar entonces estamos truncando con en el tiempo, estamos complicándonos con mayores casos de coronavirus hoy en día y se necesitan equipos se necesitan habilitar más camas se necesitan insumos de bioseguridad y obviamente este es un atentado de la Asamblea del Movimiento del Socialismo para no aprobar estos créditos y lleguen recursos en nuestro país antes, cuando no necesitábamos recursos, estoy hablándole entre el dos y 2019, épocas de bonanza en nuestro país se contrataron 17 mil millones de dólares, 230 créditos fueron aprobados y en condiciones que son obviamente eh, inferiores a las que se han concedido en la actualidad con el Fondo Monetario Internacional ¿Hay un plazo, señor viceministro, para que esto se solucione? ¿O, o, si, o sea, si no existe la voluntad del otro lado vamos a tener que estar así, qué sé yo, hasta el otro año peleando para poder utilizar el ¿O protección? se va a devolver la ¿Se plata? puede hacer una denuncia este, en organismos internacionales? ¿Cómo se puede proceder para que tengamos una inmediatez con, con, con los recursos que ahora nos hacen falta? Es ahora, no es de aquí 30 días, no es de aquí en 15 días, es ahora, la gente se nos está muriendo. Sí, no, no se tiene plazo con el tema de aprobación de ley. Y ustedes ya han visto, les he comentado desde que desde abril le hemos introducido nosotros el proyecto de ley, los informes técnicos legales y recién hace un par de semanas han empezado a buscar observaciones, lo han, lo han agendado, si te quieren este proyecto de ley cuando ya la plata se la tenía a fines de abril y estamos ya en junio, no son 15 días, 17 días de junio que prácticamente se han perdido y evidentemente eh, los recursos son necesarios en la actualidad. No hay un plazo, pero estamos viendo cuáles son los otros mecanismos que se podrían activar para que podamos utilizar los recursos en caso de que no pudiera existir esta ley y evidentemente salvaguardando todos los temas de transparencia, porque es uno de los aspectos que también trabajamos en el Ministerio de Economía. Ustedes han visto el tema de los pagos de los bonos, se lo han hecho de manera directa, transferencia directa de la banca funcional, directamente a las personas, eh, son las personas que van y cobran los bonos no son los muertos, no son los enviados entonces tienen que estar vivos y obviamente habilitados para poder eh, cobrar sus bonos, de la misma manera vamos a seguir siendo transparentes en el uso de los recursos públicos y más aún si son créditos externos, ¿no? como el Fondo Monetario Internacional, de lo cual nosotros participamos como accionarios A ver, eh, viceministro, no se puede negar, no, no voy a justificar el accionar de la bancada del movimiento al socialismo porque es injustificable desde todo punto de vista pero tampoco no se puede negar que hay desconfianza en el tema del manejo de los recursos económicos, mucho más después de lo que pasó con los respiradores, que también tenían un aval internacional, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. O sea, hay... Eh, cierta susceptibilidad, yo diría que mucha susceptibilidad en este momento al manejo de los recursos económicos y las donaciones externas que puedan llegar al país. Repito, el caso Respiradores ha jugado en contra desde un principio en esta situación y tampoco se puede negar que ahí efectivamente hay una investigación abierta y hay gente que tiene que responder por esto. Eh, por ejemplo, acá eh, nos escriben un mensaje, dice, no hay contrato, no hay plan de pago, no hay informe del Ministerio de Economía ¿Qué le podemos explicar de nuevo, porque ya lo ha dicho, pero de nuevo para para todo esto que, que, que exigen? ¿no? Es un mensaje de Camila Cadima que dice, no hay todo esto, esto debería ser sustentado. Por si acaso, Ceci, no, no. perdón, señor viceministro, en nuestra página está el video en el cual se hace la acotación de estos cinco puntos, que son puntos donde eh, se incluye lo que nos está preguntando este nuestro oyente, pero el señor viceministro lo aclara. Adelante, viceministro. Sí, justamente lo que les comentaba, no. Este tipo de crédito del Fondo Monetario eh, Internacional funciona como un canje de acciones en dinero para después ser sustituida. ¿Qué significa esto? Nosotros formamos parte del Fondo Monetario Internacional. Son más de 130 países que forman parte del fondo y cada uno tiene unas acciones dentro de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces. Hay un decreto supremo, el 29894, como el 29894, el artículo 52, en el inciso P, donde se le da la atribución al ministro de Economía de negociar y contratar financiamiento externo. Por si acaso este decreto es del año 2009, fue aprobado por no el gobierno del movimiento del socialismo. Entonces, con este decreto el ministro puede ir a buscar los recursos y no se necesita, dentro de los requisitos, un contrato de crédito, que es lo que está exigiendo uno de los puntos la Cámara de Diputados, la señora Otilia Choque. El segundo punto que está exigiendo un decreto supremo tampoco es necesario elaborar un decreto supremo para este crédito. Tercer punto las condiciones del crédito, dice que no se las presentaron. En el informe técnico, en la tercera página del informe técnico están todas las condiciones de este crédito son 327 millones de dólares cinco años de plazo tres años y tres meses no se paga absolutamente nada de interés y a partir del cuarto año, cuarto mes, se paga una tasa de interés del 1% es un crédito que nunca se ha tenido en estos últimos 14 años. En estos últimos 14 años, épocas de bonanza, se aprobaron 230 créditos, alrededor de 17 mil millones de dólares, y estos créditos no son condicionados a nada. No nos están condicionando a que contratemos empresas americanas, como era en los créditos chinos, que teníamos que contratar a empresas chinas, a funcionarios chinos, a personal chino. Entonces Nosotros no tenemos ningún condicionamiento, ni en el manejo de la política económica, ni la política monetaria, como lo informa Carlos. la presidenta. ...de la Comisión de Planificación. El otro aspecto sobre que reclamaban también... ...eran los ratios de endeudamiento. Ellos tienen toda la información de las memorias institucionales... ...del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas... ...y del Banco Central de Bolivia... ...donde se muestra cuáles son nuestros ratios de endeudamiento. Nosotros no hemos superado más que el 27% del PIB... ...ha alcanzado nuestro endeudamiento. Y el Fondo Monetario FMI nos exige que no sobrepasemos el umbral del 40%, la CAN el 50% y el Banco Interamericano de Desarrollo hasta el 60%, entonces no hemos superado ninguno de estos ratios de endeudamiento, lo cual está explicado también en el informe técnico. Entonces con esto, todos estos puntos está saldado y además otro de los puntos que hablan, el quinto punto si no me equivoco es en qué se va a usar, eh, se ha puesto obviamente de manera genérica de que todo para lucha contra la pandemia del coronavirus, que vienen a ser los insumos de bioseguridad, todo lo que es los hospitales de tercer nivel, contratación de personal, pago de sueldo salario, de lo que vienen a ser los temas médicos, ¿no? Entonces, todo está zanjado y explicado de manera explícita, pero lamentablemente no hay la predisposición política por parte... El movimiento del socialismo para aprobar el crédito. Viceministro, digo, es una pregunta en el desconocimiento, ¿no? Porque puede que sí, porque no, no le entiendo los procedimientos, por eso quizás como parte de la población me lo pregunto ahora. Y no le pueden, o sea, no se puede sustentar toda esta información que están pidiendo, no se la pueden preparar y presentar para que se transparente eh, esta situación que se está pidiendo. Yo sé que no son requisitos, porque usted nos está explicando que no son requisitos, pero digo no se puede presentar esto que están pidiendo para evitar que exista más susceptibilidad y generar credibilidad, pero, que es lo que falta en este momento. Pero es lo que van a hacer, si eso nos mencionaba presentar todos estos sí, documentos vamos a volver a introducir el proyecto okay. de ley se lo vamos a volver a explicar volver a argumentar pero presentar estos contratos que están más pidiendo páginas, si usted quiere a los informes respectivos porque ellos argumentaban y decían que solamente tenían cinco páginas para poder aprobar un crédito que le estaban metiendo la mano al bolsillo y que no se les estaba explicando y lo cual pues es una total mentira y falacia, yo estuve ahí con los 12 diputados titulares la única hoja que tenían en la mano la única era que uno de los asesores, que era ex viceministro de presupuesto en el Ministerio de Economía, les había pasado donde se hablaba de todos los recursos que supuestamente se habían eh, dejado de gastar en YPFB y de los ahorros que habíamos tenido, unas declaraciones que se habían hecho a través del Ministerio de Economía, subrayado con amarillo en el mismo renglón, todos los diputados, eran la única hoja que tenían, y todo lo que hablaban era respecto a eso, los casos de los respiradores, los casos de YPFB, no hablaron nada del crédito, se dedicaron exclusivamente a hablar de temas políticos que no convenían al tema del que, cual se estaba discutiendo, y por último, empezaron obviamente a menospreciar al Ejecutivo, diciendo que, por ejemplo, el Ministro de Economía solamente era un cajero de la Gobernación, y a mí diciéndome que no me conocían y que no sabían ni qué carrera tenía ni profesión. Es por eso que en el video comenzamos presentándonos y de dónde veníamos. ¿no? Claro, bueno, esto yo creo que es accesorio, el tema político no va a faltar, ¿no? Nos podemos perder sí. también en una discusión política porque si hoy no hay que tener las cosas claras. Claro, no, Y además creo que hay que pensar, Viceministro, en que hoy este, lo político no va a faltar, eh, es decir, soñar que no van a poner temas políticos obviamente eh, es esto, es un sueño nada más, va a estar la agenda política, pero digo... Eh, también, y no podemos negarlo, hay que volver a gestar, si se quiere, esto de la credibilidad, porque el caso de respiradores ha, ha golpeado mucho, eh, y efectivamente lo que se necesita es más, más transparencia en este sentido. ¿Cuándo, ¿cuándo ingresarían nuevamente los papeles, viceministro, para, para acelerar el proceso y poder ocupar estos recursos? Yo estimo que la próxima semana volveremos a introducir el nuevo proyecto de ley sobre los temas políticos que usted comenta es evidente no vamos a escapar digamos no de ninguno en ninguna manera en ninguno de los tiempos en ninguno de los gobiernos siempre ha funcionado de esta manera este país pero simplemente decirle ¿no? que nosotros nos dedicamos a la parte técnica si estamos aquí es porque algo tenemos de bueno y algo de bueno hemos debido hacer, no, no creo que hemos salido de cualquier lado a no, hacer no, cualquier no. cosa y si hay algunos reclamos respecto al mal manejo de los recursos ahí están los asambleístas, ellos tienen la potestad de llamarlo el día que quieran a cualquier minuto y hacerle las consultas necesarias y si en caso de que hubieran obviamente pues este tema de como por ejemplo los respiradores tendrán que pagar lo que tengan que pagar Perfecto. Claro, y bueno, en este caso, por aquí, este señor viceministro nos escribe un oyente y nos dice, nosotros vamos a hacer un seguimiento como ciudadanos, eh, lo legal es legal, la plata está inocepcionable eh, y no, no debería nadie oponerse porque eso nos está perjudicando a nivel país. Muchísimas familias que se están viendo perjudicadas por esta situación, porque ya no hay cómo, no hay cómo comprar, no hay cómo este, eh, equipar hospitales, no hay. No hay realmente no hay, lo que necesitamos son soluciones y dejar el lado político y el lado de la pelea, que eso no nos lleva a ningún lado. Eh, agradecemos el contacto, Cecilia, le agradecemos al señor viceministro por la aclaración y creo que, que para la gente también, para la opinión pública, esto ha quedado un poco más, eh, más desarrollado a profundidad, porque de verdad, muchos eh, se dejan llevar solamente por lo que vemos, pero eh, si analizamos y, y no tenemos todo eso que se comprometieron a donarnos de los organismos internacionales y de otros gobiernos, estamos realmente todavía mal. Gracias, viceministro, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Carlos.